Vamos a la actualidad. Tenemos varios días, nosotros acá en el espacio, hablando de el partido Fuerza del Pueblo, el partido recientemente creado por el expresidente Leonel Fernández. Todos sabemos cuál fue el móvil y cómo se creó este partido y en cuáles circunstancias. Y al fin y al cabo, después de todo lo que pasó, el objeto de este partido fue sacar al PLD del de poder. Al fin y al cabo, se logró y el día de hoy, el partido de la liberación dominicana está fuera del gobierno. Por ese lado, la fuerza del pueblo lo logró. Muchos dirigentes de la fuerza del pueblo nunca llegaron a entender que si el PLD salía de la administración pública, ellos iban a salir también. Dirigentes, empleados públicos que tienen en la administración del Estado entre 16 y hasta 20 años. Amigas y amigos, entre 16 y hasta 20 años y en algunas provincias se han estado dando una serie de luchas porque muchos dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, partiendo del hecho de que de una u otra forma colaboraron para que el PLD perdiera, ellos entendían que había que dejarlo en su puesto y esto ha creado grandes contradicciones y también grandes desilusiones desilusiones porque muchos ya han sido cancelados pero al parecer acá en San Francisco de Macorís hay grandes pugnas a lo interno del partido revolucionario moderno por ejemplo la regidora Yanni Ventura la regidora Yanni Ventura, está en pantalla, del Partido Revolucionario Moderno, vamos a poner la pantalla completa para ver a Yanni, una mujer bellísima, llama glotones, usurpadores y oportunistas a los dirigentes a los militantes de la fuerza del pueblo, usurpadores, glotones y oportunistas. Según Gianni Ventura, la Comisión del Partido Revolucionario Moderno, la Comisión de Empleos, está protegiendo gente que tienen en la administración pública entre 16 y 20 años y ella exige con ansias, con desesperación, que saquen a la gente de la fuerza del pueblo, del gobierno, que los saquen, que los voten como perros. Eso es lo que ella quiere. Y que le den prioridad a los perremeístas, a los compañeritos, de las bases del PRM, que al día de hoy están pasando trabajo, se están comiendo un cable, y sobre todo están jalando aire, amigas y amigos. Ella hace un llamado para que se priorice con los compañeritos, los compañeros del partido revolucionario, moderno acá en San Francisco de Macorís porque al parecer hay un grupo de vividores de oportunistas del partido Fuerza del Pueblo que han estado cabildeando amarrando para quedarse en sus respectivos puestos amigas y amigos en sus respectivos puestos cabe señalar que muchos dirigentes del partido La Fuerza del Pueblo tienen cheques jugosos, sabrosos, exquisitos, que cualquier perremeísta desea tener. Sí, porque los días están pasando, ya pasó un mes y va a pasar otro mes y las pobres bases desposeídas y tristes del Partido Revolucionario Moderno, todavía están jalando aire y no se le ha dado la oportunidad de sentir el placer de penetrar el cajero con la tarjeta verde y escuchar el sonido exquisito. Nuestra querida amiga Yanni Ventura está indignada, siente un gran pesar y hace el llamado. Colócame de nuevo, master, a nuestra querida amiga Yanni, que está preocupada porque los compañeritos están fuera del paquete y les llama usurpadores, glotones y oportunistas a la gente de la fuerza del pueblo, aún habiendo apoyado al PRM, porque el PRM tampoco reconoce que de una u otra forma la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, tuvo una gran participación y fue determinante para sacar a los comesolos del gobierno. Hay que darle a cada quien lo que le corresponde, ¿eh? Hay que ser justos, decía Duarte, seis justos, lo primero, si queréis ser felices. Entonces, los amigos de la fuerza del pueblo, de una u otra forma, fueron determinantes, jugaron un rol importantísimo para sacar al PLD del, poe del poder, que lo estén sacando a ellos también, pues eso es otra cosa, un mal cálculo de ellos, porque creyeron que se iban a quedar, y una muestra de ellos, de que no lo quieren, es que Yanny Ventura, importante dirigente del PRM, acá en San Francisco de Macorís, externa, ahí coloca la foto de nuevo, por favor, colócala, externa, es que son unos usurpadores, glotones, y oportunistas la gente de la fuerza del pueblo No lo dije yo No lo dije yo No lo dije yo Lo dijo Yanni ¿De qué lado está? Aquí, de este lado Y Aquí ¿Dónde está Yanni? ¿Dónde está? Colócame la foto en el lado Es aquí, no es aquí Ahí está Yanni, mírenla aquí Ahí Una pistola Está aquí, no es aquí que está se está riendo de la gente de la Fuerza del Pueblo porque ella no los quiere. Que le den prioridad a los compañeritos. Porque para afuera que van también ellos. Así es, amigas y amigos. Eso son las cosas, ¿eh? Como es la política, un poco de agua para la ansiedad. El agua es buena para la ansiedad. Y más cuando se vislumbra que te van a cancelar como un perro, como a la gente de la Fuerza del Pueblo. Se van, se van. Eso tiene como un, como un, como un sonido al final. Mm, mm, se van. <ríe> Ay, Dios mío, la política así es paradójica y contradictoria, ¿eh? La política es muy contradictoria, porque ¿quién pensó? ¿Quién se imaginaba que si el PRM ganaba, le iban a cancelar a ellos también? Bueno, pero así son las cosas. Hablando de mis amigos de la fuerza del pueblo, yo realmente no entiendo qué es lo que tiene mi profesor de economía. Mi profesor de economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Curne, en Manuel Trinidad, ex candidato a la alcaldía por el partido fuerza del pueblo que de una u otra forma jugó un papel determinante para que en el día de hoy nuestro buen amigo Siquio NG de la Rosa eh, fuese el alcalde de San Francisco de Macorís y digo que jugó un papel importante porque el objeto de Manuel Trinidad en aquel entonces fue restarle votos a la candidata del partido de la liberación dominicana, Miledis Núñez, para que perdiera y ganara Siquio. De eso era que se trataba. Juan Comprés venía aquí y me lo decía. El diputado Juan Comprés, que lo más importante era que el PLD perdiera. Y que más que ganar, era que el PLD perdiera. Y en aquel entonces meses atrás, tenían una gran cercanía. Pues, de buenas a primeras, no sé cuál es el problema, no sé de qué se trata, porque ni siquiera estamos en campaña. Mi profesor de Economía, Manuel Trinidad, está solicitando al Cabildo Municipal a través de la Oficina de Información, que expliquen que ha gastado el dinero que ha recibido hasta esta fecha y también el dinero que ha percibido la alcaldía a través de los arbitrios, amigas y amigos. Es decir, que en qué sitio ng de la Rosa ha invertido todos los recursos que le han llegado hasta este momento. Tendríamos entonces que cuantificar, investigar, cuál es el presupuesto que llega mensualmente a la alcaldía, sumar, los meses que lleva el licenciado NG de la Rosa en la Alcaldía y posteriormente, posteriormente, eh, dar a conocer en qué ese dinero ha sido invertido. Ahora bien, lo que yo no entiendo por qué Emanuel Trinidad hace eso ahora. ¿Cuál es el móvil ¿Y de qué se trata? No es periodista. No es candidato. Fueron aliados en las elecciones pasadas. De una u otra forma trabajaron juntos, aún reconociendo que el derecho a la información pública es un derecho al cual puede acceder cualquier ciudadano yo de verdad no entiendo cuál es el móvil, cuál es el objeto de mi profesor de economía, manuel Trinidad, de estar solicitando cosas al ayuntamiento. Ayúdenme ustedes a entender, a alguien que me explique por qué le está haciendo eso y de qué se trata. Porque en la vida y en la política todo tiene un móvil. Todo tiene un objeto. Porque a mí que nadie me diga que es que mi profesor de economía, Emanuel Trinidad, tiene una voluntad patriótica, una voluntad erótica, que le duele el presupuesto que llega al cabildo municipal de San Francisco de Macorís, que le duelen las inversiones que se puede hacer en la municipalidad y que él quiere saber qué está pasando ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el móvil? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Porque yo no lo entiendo. A alguien que me ayude a entenderlo, porque yo no lo entiendo. ¿De qué se trata esta situación, amigas y amigos? ¿De qué se trata? Yo de verdad no sé. Pero algo... Algo está pasando, eh. algo está pasando, sí, algo está pasando, algo está pasando. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver de qué es que se trata, amigas y amigos. Vamos con el caso Odebrecht, que ya está...